Dejo con Pablo Castellano, que nos va a hablar de seguridad y privacidad en la red. ¿vale? Hola. Bueno, hola a todo, a todo el mundo. Yo soy Pablo, vengo de Málaga, donde, bueno, estudio informática, género informática y en mis tiempos libres pues también me involucro en proyectos de software libre, soy programador, me gustan los temas de seguridad en la red y bueno, eso es lo que vengo a hablar un, un poco ahora. Esta presentación... Va a ser, yo creo que bastante breve, pero es una, una muestra de lo que vamos a ver luego en uno de los talleres, el de herramientas de seguridad en, en Internet. Bueno, esto es un poco el índice. El, vale, vamos a Los temas principales aquí son la, eh, la privacidad y las evidencias digitales, los logs, como se conoce en la jerga informática, que vamos dejando a medida de que usamos servicios ¿no? como la web o la mensajería instantánea o cualquier otro servicio, eh, llamadas, lo que sea. Bueno, la privacidad está regulada en, en la Unión Europea. Se, bueno, se en, en el 1950 se hace una convención de los derechos humanos y se adopta en Europa y, en, por lo tanto, en todos los Estados miembros un convenio que está basado en, el, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que entre otras cosas regula el, el, la privacidad de las comunicaciones y la correspondencia eh, Claro, en 1950 el concepto de privacidad pues se, se queda un poco corto con lo que podemos entender ahora ¿no? eh, Internet añade nuevos conceptos y, y esas cosas hay cosas que no quedan reguladas Luego, por eso, hay, hay varias directivas de la U eh, Unión Europea, empezando por la 9766, 66 bueno, un dato. Hay varias. La última creo que es de 2006. Y, eh, bueno, en general vienen a resumir que la interceptación de comunicaciones solo es legal en caso de que haya eh, sospechas de delito. O sea, mediante una orden judicial. No, no controlo mucho de temas legales, si igual digo alguna burrada, si alguien controla más que me corrija. Y bueno, las directivas, como decía, ¿no? las directivas europeas regulan cosas como el spam, que en 1950 no tenía mucho sentido, las cookies, que son pequeños archivitos que va te van dejando las páginas web, por ejemplo, para recordar tu usuario, ¿no? para no tener que introducir tu contraseña, simplemente abres una web y ya estás identificado. Regula también la retención de datos, que bueno, lo explicaba antes el chico de Telecomics, que viene a decir que los proveedores de servicios en Internet tienen que mantener bueno, los eh, historiales de conexiones, ¿no? de quién ha enviado un correo, a qué hora, ciertos datos, y los tienen que mantener entre un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. Y bueno, las directivas europeas, no lo explico aquí, pero... Cuando se decide, se aprueba una directiva europea, eh, es algo que lo tienen que cumplir todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero cada Estado miembro decide cómo se implanta, porque puede haber diferencias entre varios Estados. ¿no? Y bueno, también, bueno, una cosa que también se regulan son la seguridad de los datos, por ejemplo, lo que sería relativo con la um, Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, una empresa que tiene sus clientes o su base de datos de lo que sea, tiene que cumplir con una serie de, de requisitos para que, no, que estén seguros, no, no estén públicos y que, bueno, eso, cuidar, de, cuidar de los datos de los clientes, por ejemplo. Bueno, este es la, el texto de la, eh, que se aprueba en Europa en 1950. Lo, lo voy a leer. Derecho... Bueno, este es el artículo 8 en concreto. Derecho al respeto de la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su, propia de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Dos, no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud, de la moral, que es bueno, un poco ambiguo, o la protección de los derechos y las libertades de, lo, de los demás. Este es el texto que se eh, aprueba en 1950 y que luego se va refinando. Y bueno, este eh, es una captura de pantalla de algo que seguramente habéis vivido todos. La, el motivo de, luego, del taller es... Eh, aparte de Por una parte, concienciarnos de, de lo que estamos haciendo, los rastros que vamos dejando cuando usamos, por ejemplo, un navegador. Por otra parte, prevenir eh, ataques, se podría decir, sí, ataques, y, y cómo, cómo usar aplicaciones seguras y qué aplicaciones son seguras y qué, cuáles no. Este, por ejemplo, es un error que se puede dar por, por dos causas. La, la, la normal es que la, la página web Siempre se, eh, tiene HTTPS, ¿no? El candadito que sale al lado de la dirección. Eh, y la, la propia página web, vamos a ver, no quiero entrar en tecnicismo para no <risa> aburrir. Si queréis luego en el taller podemos entrar más en detalles. Pero digamos, no, eh, el, el navegador por defecto no confía en, en quien ha firmado esa página web. Por ejemplo, eh, el, la fábrica nacional de moneda y timbre, que es la que, hace las webs, firma las webs digitalmente del DLN de, de electrónico, no, no viene, no está incluida por defecto en Firefox. Por eso sale este, sale este error siempre cuando la primera vez intentamos acceder, yo sé, hacer cosas con el DNI o, o de la DGT o consultar datos de ese tipo. Y la segunda, la segunda razón puede ser que hay un atacante entre nuestro navegador y un servidor web. Suena un poco fantástico, pero no tiene nada de superhacker, una cosa súper sencilla y la, la idea es primero prevenirlo y, y saber qué supone un, un, una página de este tipo. Bueno, casos de. Bueno, este tipo de ataque se llama Mind the Middle, hombre en el medio, por eso de que hay alguien entre tu navegador y el, la web que estás visitando, eh, visitando que está espiando, o sea, puede que esté espiando esa conexión. Hay casos eh, ya bastante relevantes como son el, el del gobierno iraní, que es, bueno, creo que si pincho aquí, le puse un enlace. Bueno, son casos en los que se descubre que el propio gobierno es el que hace este tipo de ataques. Y el, bueno, en, en, en, Irán, lo, en Irán lo hizo con, con Gmail. En, en Sirio, en la primavera árabe, se dieron cuenta de que lo hicieron con Facebook, y en el gobierno chino por ejemplo es peor todavía porque te obliga muchas veces a obligar su a, a darle a aceptar porque no tienes otra forma de conectar ¿no? continuamente te está la única forma que tienes de acceder a un, una página con, con el candadito es pasar por, por él por que él esté en el medio ¿no? y te pueda ver lo, los datos que pasas eh, bueno eh, pues puede darse más casos no tienen por qué ser tan tan así, tan ataques, ¿no? Como simplemente que sea por un virus que tienes en tu ordenador o que, bueno, alguien esté en tu red o fuera de ella que esté jugando contigo. Entonces, este, este tipo de ataque es bastante de, difícil de evitar, pero podemos, como mínimo, darnos cuenta de que nos están eh, posiblemente espiando la conexión. Vale. Bueno, esta parte termina aquí, luego comento unas herramientas para, para hacer precisamente esto. Y esto que vemos aquí, vale, es un, es un log, el eh, es un archivo que por defecto guarda eh, cualquier servidor web, cualquier página web que tú visites, en, el, en la máquina que está alojada se añade una nueva línea diciendo, pues... Se ve la IP de dónde procedes, se ve la fecha. Eh, bueno, esto no tiene nada que ver. Eh, si la, bueno, y más datos, ¿no? Como si la página la ha encontrado, no se ha encontrado, el navegador que usas. ¿vale? Esto automáticamente se, se hace. Se graba en, en cada página que visita. Vale, eh, bueno, la, el taller va de eso, ¿no? De, de ser consciente de los rastros que vamos dejando en Internet. Y que hay muchos otros tipos de, de datos que vamos dejando y que el usuario suele ser totalmente inconsciente. Por ejemplo, el caso de los botones like de las redes sociales. Por ejemplo, bueno, el me gusta o el más uno o el cualquiera de estos, ¿no? o el retweet. Que permiten al, sin tú enterarte, permiten a, pues, al que haya puesto ese botón. O sea, no al que haya puesto ese botón porque posiblemente puede ser un bloguero que no tiene ni idea tampoco de que esto ocurre. Pero permite que a, eh, Facebook o Twitter, por poner dos ejemplos, sepan qué página ha visitado. Cuando cargas una página con uno de estos botones, a, a Facebook automáticamente le sale una línea aquí. ¿vale? Sin que haya visitado una página de Facebook. No sé si se ha entendido. Si además eh, estabas identificado en Facebook, mediante la cookie que antes también comentaba, el archivito este que dice quién eres, este dato también se lo manda. O sea, ya no es solamente que tenga el IP, sabe concretamente que eres tú porque estás además identificado. ¿no? Bueno, ¿cómo evitarlo? Pues... Eh, bueno, borrar las sesiones, o sea, no le evitan, ¿no? Pero eh, esto lo he puesto, por ejemplo, en casos de Cibercafé. Eh, bueno, no, no solo usa Cibercafé hace años, pero, pero sí que puede que ocurra, por ejemplo, en la universidad, sí que lo vi el caso de que no se cierras el navegador y se quedan los datos de las páginas que has visitado, ¿no? Tienes un, una simple opción que es borrar el, las sesiones, borrar las cookies, la caché, todo lo que ha visitado. También se puede usar la, la navegación privada, que es ese botón que nos abre otra vez el navegador y, y, y automáticamente todos los que estás viendo con ese modo no, te, no, se, no se queda guardado. Y luego las, unas extensiones extra en el navegador que voy a explicar luego. Eh, bueno, estos de los servidores autogestionados, no sé si conocéis, por ejemplo, uno de los más famosos en estos años, es Rise up que es una, un colectivo que ofrece eh, cuentas de correo, blogs, ¿no? y de, de manera que no, se lo tienes, no tienes por qué acudir a una multinacional a, a, para hacerte simplemente un blog, ¿no? y no tienes que montarte un ordenador en casa ni tener tu servidor, o sea, puedes acudir a ellos para que tengan un blog simplemente, ¿no? Este tipo de colectivos suele tener también una de sus prioridades, eh, la privacidad. ¿no? No, no usar estos datos, por ejemplo, para venderlos a terceros o lo que quieran. pueden, Sí que pueden usarlo para fines estadísticos, pero bueno, garantizan que eh, lo usan con un buen fin. Y el tema de los proxies y Tor, eh, Tor ya ha salido bastantes veces esta tarde y voy a explicar un poquito qué es. Este, este tipo de herramientas no, no, no nos oculta la identidad, pero. Bueno, sí, perdón, no nos anonimiza, pero sí que oculta nuestra identidad. En este caso, no, no saldría una IP eh, la nuestra, saldría otra. Entonces, si, si continuamente usamos otro un, una de estas herramientas, pues puede salir una o siempre la misma o, o puede ir cambiando de manera que el. el el que ve luego este archivo no, no tiene ni idea de, de quién eres. Y bueno, lo importante es eso, destacar que cada servicio necesita su, sus cosas. ¿no? Esto no. Eh, por ejemplo, Tor no vale para, para todo. ¿no? Eh, y bueno, hay, en cada caso hay que usar una, un tipo de herramientas. Las extensiones de Firefox que recomendaba. Bueno, luego no sé si colgará esta transparencia. Eh, creo que sí, pues será más útil, ¿no? Puedes pinchar. De igual, buscáis el nombre y os la podéis bajar. Pongo unos ejemplos que son estas, Foxy Proxy, que ahora explicaré lo que es un proxy. Es una herramienta para, que te permite gestionarlo y, y tener de forma fácil... Eh, bueno, bueno mejor cuando explique lo que es un proxy. <risas> HTTPS Everywhere es una extensión muy útil que hace que cada página que visitas te, te la use si es posible, con el candadito, con el HTTPS. Eso significa que es una conexión segura y que los datos van cifrados. Pero tienes que darte cuenta de que no te salga la pantalla de antes, porque en ese caso podría haber un riesgo de que tus datos, no sé, alguien lo esté viendo. ¿no? Pero por lo menos te enteras ¿no? Que, que alguien lo está viendo. Si no usaras el candado no te enteraría siquiera. Better privacy, bueno, pues otro tipo de de técnicas que se que usan, que son, por ejemplo, las cook, eh, las mismas cookies de antes, pero con dos características. No expiran, porque se, suelen tener un tiempo en el que se borran, pues está directamente no tienen y almacenan mucha más información. Y bueno, el otro no, no me a en detalle. Luego están dos extensiones más. <coughs> Una es Ghostery que es curioso porque te va avisando por cada web que visitas las, las organizaciones o empresas o lo que sea que, se están, que están recibiendo datos solamente porque tú visitas esa página. Te, ve, te salen mediante ventanitas y puedes pinchar en ellas por lo menos para saber tú también quiénes son ellos, ¿no? ya que ellos saben quién eres tú y qué visitas, te permite saber un poco más de ellos. Y PRIV3, bueno otra, otra técnica que, que usa para... Lo que comentaba, ¿no? En, en este caso, si visitan alguna de estas cuatro. una página que contenga un, un, un más uno, un retweet o lo que sea, no saben, no sepan quién, quién eres. Un caso concreto, ¿no? Bueno, esto era un, un proxy. Eh, vale. Bueno, voy terminando rápido. Un proxy es simplemente un ordenador en cualquier parte del mundo que permite que nos conectemos a través de él y no conectemos directamente con la web vale si estos somos nosotros internet es una web si nos conectamos nosotros sale nuestra ip si nos conectamos a través del de otro sale la, la de la del, la del otro puedes entre la, bueno, puedes acceder lo más interesante es que puedes acceder a contenidos que están bloqueados en tu país una ip va asociada al final a un país y por ejemplo hay tipos de censura de por países ¿no? como ejemplo luego muestro unos ejemplos de YouTube, por ejemplo, eh, bueno, CAPA hace censura de vídeos, pero según qué país lo hayan pedido, lo, lo bloqueas justo en ese país y al resto no. Luego pongo un ejemplo. Bueno, quedaos con esto, es un ordenador intermedio. Eh, bueno, otra versión es varios proxies, ¿no? Si, si alguien quisiera... Si quisiera... Eh, bueno, una, no sé, si alguien quisiera saber quién se ha conectado a través del proxy podría hacerlo, tendría que ir al administrador de ese ordenador y pedir los datos, no mediante orden judicial. Si tenemos varios, pues tiene que ir uno a uno, no lo vamos complicando. Y luego está Tor, la, que es la, ya la, la herramienta por, por excelencia, que, eh, bueno, aquí tenéis un esquema. Alice eh, tiene Tor, ¿no? Tor es esta red de ordenadores conectados y que proporcionan el, el servicio de Tor, que es eh, cada vez que quieres acceder a esta web, pasa por unos ordenadores distintos que y además ellos mismos no saben qué datos están pasando, simplemente este solo sabe que lo tienen que enviar a este y este solo sabe que lo tiene que enviar a este. Lo que sea, un, una petición, una página, lo que sea. Y, y bueno, y de manera que no permite que, pues eso, cada vez... Eh, Vas cambiando de IP cada el tiempo porque cada vez sale por un ordenador. Lo inconvenientes es que la conexión va más lenta porque todo esto requiere un proceso de conexión entre ordenadores de todo el mundo. Y bueno, no debemos, no debemos olvidarnos de usar HTTPS porque no nos protege de, de, de, de ataques de, de hombre en el medio, ¿no? como explicaba antes. Y bueno, algunos casos para que. No sé. Puede que se vea esto de la censura que que está muy lejos, ¿no? Que, no nos, que no nos tocaría nunca, pero no tenemos que irnos a ejemplos tan lejos como China o Irán, pero los tenemos más cercanos. Y bueno, el, el, el taller es, eh, estaría bien que vinieran, bueno, cualquiera, ¿no? Pero bloggers también, como explicaba Lalil antes, o periodistas, que son, lo pueden llegar a necesitar en el futuro. Y nunca está de mal saber cómo se, cómo se usa, porque puede que luego te haga falta y lo, y lo agradezcas. Esto es en el caso de, del YouTube Alemania, en el que, bueno, si alguien ha vivido en Alemania en los últimos tres años, posiblemente se ha encontrado este mensaje que dice que, bueno, Gema es la SK -E alemana y que lo ha bloqueado. En, ese video está bloqueado en Alemania. Luego está, es curioso ¿no? eh, y gracioso, que, bueno, eh, Gema se dedica indiscriminadamente a bloquear todo tipo de cosas sobre lo que ellos tienen derechos. Y luego hay una noticia de que Sony les acusa de perder millones porque es publicidad que está pendiendo, ¿no? perdiendo por, por, Porque la gente no puede visitarlo. Sin que Sony le haya pedido que bloqueen, ellos bloquean masivamente. Si te conectas desde España lo ves perfectamente. Otro ejemplo que he pillado bastante ya bastante cerca, no sé si lo conocéis. Eh, este chico, en, creo que fue en, en julio, por tirar dos huevos a una sede del, del PP, lo arrestaron y, y le dieron una paliza. En el, hizo un vídeo en que contaba su caso y a principios de, de septiembre, si visitáis la web que está aquí, YouTube, podéis ver esta, esta captura. ¿no? Este contenido no está disponible en tu país debido a una solicitud de eliminación gubernamental. Y, y bueno, o sea, tú te conectas desde Francia y también lo, lo puedes ver, pero si te conectas desde España no, no, no puedes verlo. Y no solo eso, porque se puede ver, si te, yo lo he probado, desde fuera sí que se ve, pero se ve también cómo como han dejado de, claro, de crear el debate, ¿no? Los comentarios que va dejando la gente, hace ya un mes que no, nadie deja un comentario. ¿no? Y bueno, otro, otro, otro caso que eh, surgió este... Este lunes, que condenaron a los, de, los dos editores de la revista Café and Jet, que salió ayer en, en los Oscars, por denunciar una trama de corrupción en la sanidad pública catalana. Quizás Wikileaks, que lo conocemos todos, nos pilla muy lejos, pero ya estáis viendo como casos, hay casos que no, muy, muy cercanos. Y nada, luego, si venís al taller, hablamos de lo que queráis, de VPN, criptografía, cifrar tu disco duro, lo que, ya lo que vayamos viendo y lo que más os interese. Y para todo lo demás podéis usar el, el manual de activistas eh, que es un colectivo que lanzó bueno, el manual de desobediencia a la Lysinde. está Es muy sencillo, de, tiene recetas para, bueno, para saltarte a censura, te explica qué método de censura se pueden usar en los países, y cómo instarte programas y cómo hacer una serie de cosas y, bueno, para saltarte esto, esto censura. Y nada, ahí está mi dirección de contacto y luego, luego nos, ve, nos vemos luego en el taller los que vengáis. Gracias. Preguntas. Preguntas. Eh, no, muchas gracias por tu explicación y pequeña introducción a todo lo que podríamos hacer. No es una pregunta, sino una chapilla. Que es que me, me falta un paso intermedio entre la, lo que ha contado Almeida de la criminalización del cambio de código penal y tal, y llegar al paso este de empezar a, a usar Tor. Y tal. Creo que hace falta un debate intermedio, que es si queremos hacerlo. Porque sería entrar en una batalla que, con la eh, cultura organizativa, principios organizativos que tenemos, eh, hablo en términos de movimiento, 15M o como lo llamemos. No. Bueno. Eh, decía que es una batalla que con los principios organizativos que tenemos no podemos ganar. Por ejemplo, yo puedo usar Tor para tuitear, pero si quiero que la reunión de la Comisión de Comunicación de la Asamblea de mi Barrio sea abierta, no me va a pillar un man in the middle, sino el secreta in the middle que venga a la reunión. ¿no? Entonces, eh, creo que antes tenemos que pensar si queremos dar este paso de empezar a cubrirnos antes de, de aprender la, la técnica, y es una reflexión que hay que hacer, creo que bastante más amplia que, el, que solamente el tema técnico de cómo se usa Tor, cómo tal. Bueno, me voy a dar el permiso de responder como Xnet. <risa> o sea, nosotros no tenemos, creemos que el movimiento, con sus prácticas abiertas en general, transversal y de transparencia, de que hay cientos de miles de personas que están utilizando esas herramientas, yo creo que de alguna manera nos blindan en parte de las prácticas, o por lo menos por ahora, pero al mismo tiempo pensamos que tiene que haber... Eh, es un camino que tenemos que empezar a pensar y también a empezar a conocer, porque si hay gente que lo quiere hacer, ¿no? Entonces, por eso creíamos que era importante introducir esto en el foro, pero evidentemente el debate que plantea yo creo que es muy importante a tener, ¿no? para seguir profundizando este camino. ¿no? ¿Otra, otra pregunta por ahí, ahora después respondes a… ¿Alguien más? Vale, pues le damos responde y ya si no paramos y seguimos el taller, ¿vale? Que Ya estáis muy cansados, hacemos un descansito bueno que lo, lo merecemos. Bueno, simplemente decir que son herramientas extras que nunca está mal conocer, no está de más, y que sí, podemos tener ese debate si queremos usarlo, pero bueno, si llega el momento que queremos usarlo y no sabemos usarlo, pues estamos mal. <risa> Nada más. Vale, pues paramos. Va